A medida de que va pasando el tiempo, es que comienza a incrementarse el gran, el gran flujo de personas, de pasajeros, que se trasladan hacia otros puntos, hacia otro destino del país. En estos momentos nos encontramos en Caribe Tours, aquí en San Francisco, en la parada de Caribe Tours. Y como vemos las imágenes, muchas personas ya apostadas con sus equipajes ¿eh? en este jueves, en la tarde, recuerden ustedes que a partir del jueves, o a partir de esta hora de la tarde, como les decía, es que el éxodo se aumenta, las instituciones públicas, privadas optan entonces por ya a partir de este momento es que comienza el feriado de, de principalmente de vacacionar de las personas y aquí así se encuentra la parada de Caribe Tour en esta tarde eh. ya comienza vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran por aquí que ya han comenzado a llegar para, para desplazarse para ir verdad en esta semana mayor a compartir con sus seres queridos vamos a ver a estas personas que están por aquí buenas tardes buenas tardes el nombre es suyo Davina Davina de dónde es usted de Aguayo. De Aguayos. ¿Y se diría hacia dónde? A ah, Baní. Van para Baní, Wow. para el sur del país entonces. Eh, ¿Tienen sus parientes por allá en Baní? Una hija tengo para allá. Piensa pasarla bien con su niña por allá? Sí, a visitarla, para pasarla bien, tranquilo. A ¿Partir por allá? Sí, tenemos la conmemoración y vamos a ir para allá también. Ay, doña, pues tráigame un dulcito de maní por allá. <risa> vamos o, a ver. O, o un manguito, ¿verdad? Los mangos vanilejos que son buenos también. Okay. Tráigame un manguito de vaní. ¿Me <risa> lo traigo? Sí, sí, se lo traigo. Bueno, estarán entonces por vaní, por allí el hermano, por aquí. Para vaní sí. también, hermano. Sí, a ver la hija mía. Yo soy un fiel televidente suyo ya. Sí. Sobre todo. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué, bueno. ¿Qué sí. me puede puedo decir a todos los que se quedan aquí, los franco-macorizanos y los que se van también? Que lo cogemos suave todo. A nivel de, de no provocar accidentes, que vaya a manejar, no tome Muy bien. Y así, tranquilo, cada, que no pueda salir, que se quede en su casa, tranquilito Chévere, chévere, qué bueno sí, sí, para si, que... si se le olvida a ellas, recuerde usted, traerme el dulce de Baní Ah, no, pues, está bien, qué está bueno, bien. Qué bueno, qué bueno, tranquilito, qué bien Felicidades, hermano, y tú tranquilo. Allá ¿tú mismo vamos, bien? sí Para Baní, los franco macorizanos, para Baní, se van y el pana por aquí El nombre, hermano Reinaldo de la Cruz Reinaldo, ¿te vas o te quedas? No, estoy esperando una, unas amistades que me vienen, ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? A, que vienen a visitar. Ah, sí. bueno, pues... Bueno, yo voy a pasar una vida feliz para allá para la capital. A pasarlo tranquilo para claro, siempre domingo. Claro, que y sí, es sí, chichita mi nieto mío. También. Hijo de ella. Eh. Bueno, ¿y tu amor, cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. A pasarla tranquila por allá, ¿verdad? Tranquila en familia. Bueno, un mensaje entonces para todos los nordestanos en esta semana mayor. Bueno, que manejen con precaución, que tomen poco <ríe> y que se la pasen en familia, que eso es lo mejor. Bueno, así debe de ser, señores. Qué bonito. Son parte, ¿verdad?, de los, de los consejos, de lo que las personas dicen para este feriado de la Semana Mayor. Y ya como vemos las imágenes, y les decía hace un momentito, Muchos apostados esperando la llegada del Bush ya de Caribe Tour para eh, dirigirse hacia otros puntos del país. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Saludos, Samuel, mi nombre. Samuel, ¿de dónde eres? ¿de aquí? De aquí mismo. En ¿Hacia dónde te diriges, Samuel? A Samaná, voy a ir. a un chingo la familia. por allá, ¿verdad? Claro que sí. Samuel. Dígame. Va a pasar la semana por allá, lo que resta, ¿verdad? Claro que sí, hay que pasarse la tarde el domingo allá, tranquilo, tú Samuel, sabes. Samuel no coma mucho pescado, ¿va a comer mucho pescado? No, tranquilo, hacerlo suave y beber mucho, tú sabes, con la familia compartir. Qué bueno, qué bueno. Con los niños. Sí, la claro. Playa y todo el... tú sabes. Samuel, me encontré por allí con unos francomacorizanos que van para Bani. Okay. Le pedí a ellos mango y dulce. Wow. A ti te voy a pedir un pescadito, ¿me lo trae? Claro que sí, tú bueno. sabes dónde te lo llevo. <risa> Llevamos vamos a tener, no. <risa> Ah, pues está bien. <risa> Felicidades, Samuel, okay. que la pase bien. Gracias. Así se expresan los francomacorizanos en esta tarde, ya en esta parada, se trasladan en este feriado de la Semana Mayor hacia otros puntos del país. Estoy en una de las paradas más populares de San Francisco de Macorís, la conocida, la parada de las voladoras. Vamos a conversar con doña Arsenia, de Transporte Núñez, que es parte de las ejecutivas, ¿verdad? De aquí todo eso, de la dueña. Doña Arsenia, la gasolina ha aumentado. El precio del pasaje en las voladoras de aquí, de San Francisco hacia Santo Domingo, ¿cómo se mantiene? Se mantiene estable, ¿no? Se ha subido. ¿Se mantiene estable? Estable, entonces. sí. ¿Cuál es el precio original? 220. 220, 220 pesos. Uh -huh. O sea, que no, eso no ha alterado nada, que porque ha aumentado... No, nada, nada, nada, nada, nada, nada, está igual. ¿Cómo ha estado hasta esta tarde el flujo de pasajeros ya? ¿Cómo han estado abordadas las, las, las guaguas principalmente? La primera estaban llena y ya va aflojando un poco. Va aflojando un poco, ya las personas se han ido, ¿verdad? Se han ¿Mayor ido, mente? Sí, mayormente se han ido. Bueno, pues una recomendación entonces que usted le haga, doña Arsenia. ...a esas personas que vienen hoy a montarse en la voladora... ...y para irse a, a otras partes de, de, del país. Que anden con cuidado, se, siempre se tiene cuidado de, los, de las guaguas... ...siempre se chequean, todo que, está bien, todo que esté bien... Eh, ...los que lo manejan también, que te vayan bien... ...y así por el estilo. coño bueno, doña Arsenia, ahí está, ejecutiva de esta parada... ...miren, ya como vemos las imágenes... ...ya comienzan a llenarse los autobuses... ...comienzan a abordarlo las personas... Para dirigirse a otras partes del país, Santo Domingo, San Francisco de Macorís es esta parada de la voladora. Ahí están las imágenes señores, los niños, la familia, hoy eh, ya en este Jueves Santos, en horas de la tarde, se trasladan hacia otros puntos del país.